Saludos, Puerto Rico. Les habla Ulises Rodríguez y le doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica en un verano electrizante. Para hoy el jueves 30 de junio de 2022 estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Los mismos serán certificados por la auditora Daima Carmona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 Pero calma, porque anoche también cayó un premio secundario en Moca. Atención a nuestros amigos del municipio de Moca. Si sí jugaron Powerball, ayer se fueron 150 mil dólares y fue en el Garaje Cuba en Moca. Así que muchas felicidades al ganador o ganadora. Y para este sábado el Powerball tiene un premio de 20 millones de dólares. Mientras que para mañana viernes, Loto Calle tiene un premio de 1.850.000 dólares que pueden ser tuyos sin anualidades, al igual que la doble revancha que está en 120.000 dólares. Y el verano está caliente y llegó con alto voltaje. Participa del verano eléctrico de la Lotería Electrónica, donde puedes ganar premios en efectivo, así como bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles y scooters eléctricas. Están listo para ganar? Yo sí. Juega el verano eléctrico.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 ya lo sabes, juegas tus juegos instantáneos y a cumplir esos sueños que tanto deseas. Y nosotros estamos listos para los sorteos de esta tarde de Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Iniciamos con Pega 2, ¿no? así que boleto en mano. Mucha suerte, ya nos llegó el primer número y es el 3. Repito, el 3. Segundo número... Es el 3, repite el 3. El número ganador de pegados de esta tarde es el 3-3, el 33. Y, y pasamos con Pega 3. boleto en manos si jugó Pega 3, mucha suerte. Veamos cuál es el primer número. Y es el 8, repito el 8. Segundo número. ...es el 3, repito, el 3. Y tercer número es el 1, repito, el 1. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 831, el 831. Y concluimos con Pega 4. Busque su boleto se si jugó Pega 4. Mucha suerte. De pronto nos llega el primer número